¿Y tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y por qué no te veo con la Biblia en la mano? ¿Tú eres predicador? Hagamos una oración, hermano bizcocho. Y meramente tienes que convertir. Dime algo de la Biblia. Dime que trabaja porque no estoy convencida. Wow, ah, usted se parece al hermano en hambre que se ganó el trofeo de la lengua más grande. Te ves muy pobre. Ay, mira cómo tiene. Se le decían a mi Visto sí, mi hermosa, más tú no eres mi hija. No ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué me por un beso de mí?